llamo Reina Ortiz, yo soy médico veterinario y zootecnista, soy graduada de la Universidad de Guadalajara eh, y actualmente laboro como cuidadora de zoológicos en el Albuquerque Biopark en Estados Unidos. Soy específicamente cuidadora de aves. Eh, yo elegí mi carrera porque de muy temprana edad pues, me gustaban mucho los animales eh, y ahora sí que personalmente nunca me ha gustado verlo sufrir, entonces este, a final de cuentas pues, elegí mi carrera para pues, ayudar al bienestar animal, que es una parte muy importante de, de mi trabajo actual. Eh, yo como cuidadora de animales desempeño tres este, funciones eh, principales. La primera, eh, ninguna es más importante que la otra, realmente las tres van interconectadas. Eh, la primera es el cuidado de los animales a mi cargo, valga de la redundancia, este, estar pendiente de todos los animales, que tengan buena salud, que puedan desempeñarse este, como lo harían normalmente en su vida silvestre, eh, ver que no les haga falta nada de comer, eh, que reciban la alimentación correcta, que reciban los cuidados veterinarios pertinentes, eh, etcétera. El segundo es este, ayudar a la conservación de las especies, muchas de las especies que albergamos en los zoológicos actualmente si es, no están en peligro de extinción ya no existen en la vida silvestre, entonces al formar parte de un zoológico al ayudar a que la vida silvestre dentro del zoológico florezca, ayudamos también a sus contrapartes en la, en la vida silvestre y si ya no existe en vida silvestre, pues podemos ser el, el pequeño este, fósforo de esperanza que pueda lograr que en un futuro esas especies regresen a su hábitat natural. Eh, y el tercero, y repito, no por eso menos importante, es también la educación al visitante. Eh, nosotros, por mejor trabajo que podamos hacer, no vamos a salvar el mundo solos. Necesitamos educar a la gente que viene a vernos a los zoológicos, a ver a los animales, a los zoológicos, para que ellos... Eh, nos ayuden en esta labor tan tan gigantesca eh, simplemente yendo a los zoológicos ya están apoyándonos a nosotros a, este, a conservar las especies pero también ahí mismo aprenden cómo pueden reducir su huella en el mundo su huella de eh, basura, de gases metano, etcétera, etcétera, ¿no? y en un esfuerzo conjunto eh, ya nos podemos unir para tratar de mejorar nuestro mundo poco a poquito por medio de los animales. O sea, mi trabajo es muy satisfactorio en el sentido de que me gusta ver la cara de los visitantes cada que ven a los animales, cada que hago un tour y, este, y sale alguien con alguna pregunta que obviamente yo no lo sé todo, pero que con mis conocimientos puedo responder, Este y salen con el sentimiento de gratitud, de haber podido ayudarnos eh, o de estar participando en mayor o menor medida en la conservación de las especies, pues es algo muy bonito, es algo muy satisfactorio saber que estás enseñándole a la gente a que cuide el medio ambiente y a que cuide el planeta. Eh, yo creo que el papel de las mujeres en este campo de trabajo es muy importante. La verdad, en su mayoría, por lo menos en mi área de trabajo somos mujeres y este... Le ponemos muchísima dedicación a nuestro trabajo. No digo que los hombres no lo hagan. Simplemente, este... Vaya, es, es un trabajo muy pesado un poquito físicamente. Porque hay que mover cosas pesadas. Que la placa de pescado, la nieve. este Hay veces que hace, hay que mover tierra, mover este un montón de hojarasca. O, este... Hay que... Híjole, en alguna ocasión incluso tuvimos que nosotros poner concreto en una exhibición para ayudar a, a reforzarla, a asegurarla contra los depredadores. Entonces, este, simplemente es que ustedes se den cuenta de que es un trabajo que se puede hacer, sea una mujer o sea hombre. Eh, la pasión y las ganas de querer hacer, este, pues, marcar una diferencia, ayudar a los animales, este, ver que, de nuevo, el visitante salga con un aprendizaje mayor al que entró es este, muy satisfactorio, es muy bonito y este, lo pueden hacer mujeres y hombres por igual. Si yo le pudiera dar un consejo a mí yo del pasado sería eh, este, buscar experiencia en el área en la que me quisiera desempeñar desde más temprano. Yo me esperé hasta mis prácticas profesionales para buscar este... Eh, digamos, experiencia laboral, más aparte de lo que yo estaba pues, estudiando en su momento, eh, como no tenía, gracias a Dios, la necesidad de eh, trabajar al momento de que estaba estudiando mi carrera universitaria, yo no busqué eh, servicio social, voluntariados, o incluso un trabajo temporal en algún lugar en ese momento puede haber sido una veterinaria o el zoológico de Guadalajara eh, en el que pues yo pudiera irme inmiscuyendo ¿no? al mundo en el que estoy ahorita entonces pues yo me hubiera dado el consejo de empezar más temprano de lo que lo hice eh, no sé si al principio de la carrera o a media carrera o incluso antes no te dejes vencer por la gente que te diga que no vas a poder que por la gente que te diga Solamente una persona de cada 10 puede entrar en ese campo laboral. Solamente una persona de cada 20 va a este, hacer específicamente el trabajo que, que quiere. O no sé, um, que vas a terminar la carrera y que te vas a dedicar a otra cosa, que ni siquiera no vas a ejercer tu profesión. No dejes que nadie te diga eso. No dejes que los adultos, tus compañeros, algunos maestros incluso te digan que por más que lo intentes no vas a poder, sí se puede. Sí se puede de verdad. Solamente es cosa de echarle ganas de hacer las cosas lo mejor posible y este de buscarle, de buscarle, de buscarle, de buscarle, porque no este... a veces las cosas sí te van a caer del cielo, a veces no, entonces pues hay que siempre estar preparados para que no te caigan las cosas del cielo y este pues pelear por ello si realmente se quiere se puede lograr. Estoy segura de que se puede lograr. Pues la medicina veterinaria tiene muchísimas ramas, eh, hay muchísimas cosas que engloba la medicina veterinaria, entre ellas pues, el manejo de fauna silvestre, entonces este es un campo muy bonito.